Te saludo nuevamente desde Crescante con nuestra cápsula eh, de estas rápidas que tenemos. Y hoy vamos a hablar un poco acerca del de poder de la palabra a través de una expresión poderosa como es el yo. Y ¿cuántas veces has escuchado frases tan sencillas como, estás equivocado, esto es una locura, no deberías hacerlo? esto no es una buena estrategia, ¿cómo te sientes cuando expresas estas ideas o te las expresan a ti? Yo la verdad me siento agredido, me siento eh, de alguna manera eh, atacado y me provoca ponerme a la defensiva, pero eso lo estoy hablando simplemente por mí. ¿Qué diferente es decir, tengo información diferente sustituyendo el estás equivocado? he llegado a una conclusión diferente o no lo entiendo, estoy preocupado por las posibles consecuencias, me gustaría que no lo hicieras, te pido que no lo hagas, esta estrategia no satisface mis necesidades, date cuenta cómo esta forma de expresarte tiene una característica fundamental que es el yo. Estamos haciendo una autodeclaración, lo que provoca que bajo nuestros hombros estamos tomando de la eh, estamos tomando responsabilidad de nuestra experiencia emocional. Esta habilidad que parece sencilla y fácil de aprender Mejora dramáticamente nuestros procesos de comunicación. Si tú por el contrario utilizas afirmaciones que comienzan con tú, colocas a la contraparte o a la otra persona con la responsabilidad de tu malestar emocional. Las declaraciones en tú son comunicaciones de culpa, rabia, crítica. Presenta nuestras emo emociones o nuestras experiencias emocionales como conductas negativas producto de acciones del otro. Y entonces pasamos de ser autodeclarativos a cederles el poder a las otras personas. Y entonces hemos hablado de esto muchas veces. El tú aumenta la reactividad emocional en las personas y la tensión interpersonal. Estamos siendo víctimas de las circunstancias. Te pido eh, que me platiques cómo expresas tus malestares, tus situaciones emocionales, desde una declaración en el tú o desde una declaración en el yo. Si te gustó, dale like y nos vemos en la próxima cápsula.